Sabio. ¡Hola mi gente! guapa. Bienvenido a otro episodio de 3 más Pero antes de empezar quiero pedirle que si les gusta este video Y el tipo de contenido que yo hago Por favor apoyen el canal suscribiéndose Y dejando un like bien bello y seductor A lo que vinimos El baile es un arte único Hermoso Expresivo Pero para la mayoría de los bailes hay que ser flexible Ser flexible es bueno Ser demasiado flexible 5, 6, 7, 1, 2, 3 No, obviamente, eso fue sorprendente ¿No les ha pasado que ven algo tan estúpido y tan cringe que son una palmada en la cara? Claro, a todos nos pasa Pero no les ha pasado que algo es tan estúpido que una palmada en la cara no es suficiente Que es una palmada con el pie es suficiente Una palmada, patada, una partada Uh, puede ser una colaboración musical también. One, two, Se murió. O sea un videojuego. Alguien oh, que estoy bregando en algo, lo que sea. Me entran unas ganas irresistibles de bailar. Al parecer, a este tipo también le pasa. ¡Dije ganas irresistibles de bailar! Tengo que ejercitarme más a menudo ¡Uh! ¡Pizza! Yo creo que lo que más me encanta de este video es como el tipo al final se encojona tanto y tanto que tira la pala yo no sé ni para dónde Y yo me identifico con eso porque a veces yo me encojono tanto que eso mismito es lo que me dan ganas de hacer. Bueno, no resolví nada con eso. Pero vamos a darle un merecido aplauso a este tipo por su hermoso baile. Bueno, ya le está llegando una bailarina que contraté para que me baile un rato. so. Vamos a acomodarme por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió hacer esta...? ¡Qué! ¡Qué! Lo que más me molesta es que baila bien. Tiene un talento incomparable. ¡Ah! Lo segundo que más me molesta es que todavía no sé si es una mujer o un hombre. Pero igual, vaya talento. Creo que voy a tener pesadillas. ¿Y por qué hay muñecas pegadas en la pared de esa manera? ¿Qué propósito sirve eso? No ganas nada con eso además de cagarme encima. Sácalas de ahí, anda. Dónoselas a alguien que las necesite. Y por favor, no beses a nadie con esa boca que tiene esos dientes. Ni Drácula tiene el revolú ese que tienes en la boca. Tengo miedo. Bueno, yo voy a irme a no dormir por cuatro días. Pero antes te bailar como si no hubiese un mañana. Pregunta de locos. ¿Alguna vez te has inventado o improvisado un baile? Cualquier baile improvisado, aunque sea uno que alguien quizás ya haya hecho. Yo he hecho un par de veces el helicóptero. Especialmente cuando me baño. Ahora que ya te dejé esa imagen mental, déjame saber en los comentarios ahí abajo. Y ya, hasta el video de hoy. Si te gustó, déjame un like y suscríbete. Subo videos todas las semanas, viernes o sábado. Ya, yo ni sé. También ustedes están totalmente bienvenidos a seguirme en todas las redes sociales como facebook.com slash lesabio mv, instagram.com slash le.savio y twitter.com slash lesavio2. En estas tres plataformas también subo memes para tu entretenimiento. Memes como este.